¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars. Bueno chicos, ya estamos de vuelta Perdón por no subir tantos vídeos como antes de Crash of Cars. Bueno, lo importante es que voy a seguir subiéndolos A veces más, a veces menos Muchos me habéis dejado en los comentarios que por qué no lo subía Bueno, no os preocupéis que Crash of Cars va a estar siempre en mi canal Bueno, tenemos nuevas cosas tenemos dos fotos que ha puesto Clash of Cars en Facebook que ha publicado y que van las vamos a hablar ahora mismo. La primera es la que estáis viendo en pantalla, bueno yo aquí la tengo delante en el móvil, voy a mirarla y pues a de pronto lo que parece es un mapa nuevo, parece ser temática china como estáis viendo las casas, esos árboles, esos cerezos típicos de lo que va siendo la cultura japonesa china asiática como queréis decirlo ahí tenemos una caja para coger power-ups aquí tenemos otra nueva imagen que ha subido otro vistazo del nuevo mapa pero es que no se parece nada al anterior si os fijáis uno es así como rojo todo y este es más fúnebre más tenebroso parece la mansión es más cuando yo vi la imagen pensaba que iban a ampliar la mansión de grass of cards tipo coche oculto, por ahí, algo aquí ya hay uno no sé, muy muy extraño muy, diferente, muy diferentes estas dos imágenes habrá que esperar ver cuándo la van a sacar Clash of Cars lo anunciará ahora vamos a tener una pequeña apertura de máquinas hablaremos un poco de estas dos imágenes que nada, hay poco que hablar nuevo mapa que está vecina. no sé si serán dos, uno pero ahí queda Venga chicos, nos vemos y dentro apertura. Bueno chicos, vamos a comenzar con la apertura de máquinas y a darle duro. Venga, vamos a ver qué nos sale en esta primera máquina. Épica, ni tan mal, eh chicos. Voy a dejar un like por la apertura. Bueno, el barre que no lo tenemos maximizado, más 40 de experiencia. A ver, con 26 máquinas, lo que nos da para subir de nivel. Y a ver, gemas, que pronto voy a tener mil. Y se viene lo gordo. Venga, una común, nos sale el carruaje y todavía no lo tenemos maximizado. Vamos allá, hemos abierto ya dos máquinas, ¿no? Venga, vamos a ver cuántas legendarias nos van a salir en la apertura. Espero que muchas, vale, este lo tenemos maximizado. 900, 916 gemas que tengo. Vosotros no las veis, pues está mi jepeto por aquí arriba. Venga, una común. Carretilla. Prácticamente los tenemos todos maximizados. Una gemas más. Uf, Contaba la amarilla, eh. Veo mucha. Claro, sale otra común. Extranjero, maximizado. Ah. A ver si no sabéis en cositas que no tuviésemos. Que todavía hay alguna que otra que no tenemos. Venga, una morada. A ver qué tal. Bueno, el coche de sprints. Más 20 de experiencia. No está mal, no está mal. Venga. 80. Faltarían 120 para subir al nivel al nivel 76. Dios, estamos al 75, chavales. Dejadme abajo en los comentarios a qué nivel estáis vosotros. Y qué os parece ese nivel 75 que tenemos ahora mismo. Y espero incrementar en este vídeo. Ya vamos. Uf, mucha común. No me está gustando nada, ¿eh? Esta apertura. Bueno... Hace falta hablar y... Furgoneta de correos. Bueno, es de hace un par de actualizaciones. Ya veremos qué nos sale en esta próxima actualización. Ya sabéis que en el nuevo mapa se vienen cositas. Quién sabe si un nuevo coche Y muchas ganas, ¿eh? Muchas ganas de que Crash of Cards... Ya meta la próxima actualización. Van siendo estas últimas un poquito flojillas. Es verdad que desde Crash Ball no tenemos una actualización gorda. Bueno, a ver. El mapa que metieron, el último mapa que metieron está muy, muy bien. Es de los más grandes de Crash of Cast, por no decirte el más grande. Y nada, ansioso de ver qué nos trae la próxima actualización. Si queréis saber todo, ir día a día. Y enteraros cuando sale, suscribiros en el canal, darle a la campanita que es muy importante para que recibáis los vídeos. nada, estar atentos porque yo el primer día que sale la actualización, incluso a veces un día antes, lo subo al canal. Vamos allá. Morada. Un extravagante, más 20. Venga, hemos pasado el ecuador de experiencia. Enseguida, nivel 76. 13 máquinas que quedan que yo pienso que... Mínimo nivel Legendaria Estaría muy bien, eh Estaría muy bien, venga Épica de momento Épica, épica, épica Libusina maximizada 928 gemas Venga, va Dios, cuando tengamos mil gemas, chicos ¿Qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos con tantas gemas? Apertura de máquinas legendarias Abro 10 máquinas legendarias ¿Qué os parece? Bueno, totem, una gemas más. Me gustaría mucho esa Ese legendaria, pero... Qué pinta de... Que no, ¿eh, chicos? La economía maximizada... Ah, ¡Qué raya! Y claro, también lo tenemos todo maximizado. No me sale nada que nos dé experiencia. Aquí, por ejemplo... Ah, Más de lo mismo. Mira que quiero subir de nivel, ¿eh? Por favor. Por favor, morada. Que no la tengamos maximizada. Bien. Girosfera más 20. Bueno, algo es algo. Y ahora mismo. Ahora mismo. Una legendaria nos sube de nivel. Y nos pega a subidón también. Venga, va. Ah, no va a salir legendaria. Escúchales. Vale, el pues coche cacahuete Maximizado también, más dos Al menos no son comunes Que nos dan una gemita Uf, Otra morada Otra morada Bueno, el coche del payaso Ahora mismo Una épica que no tengamos Nos pone ahí a punto Otra morada Maximizada Uy, uy, uy Cinco máquinas quedan Está un poco tensa la cosa 26 máquinas, que menos que la legendaria coche safari mejorado también Cuatro máquinas Empieza la cuenta atrás Otra común El mejor de los casos 10 de experiencia Ahí está, más 10 Ahora sí que sí, si os sale épica Que no tengamos maximizada Así que subimos de nivel. Y no me acuerdo cómo irá el tema de los coches funcionados, eh Pero yo creo que no nos no ha salido nada importante Vale, Hot Rod Más 20 Vale, ahora mismo otra Otra más Rara ¿Qué ha dado más cinta? Eh, Quiero subir mínimo de nivel, por favor Si no me das Ah, bien, épica Legendaria no, eh, pero épica sí Vamos Bien, subimos de nivel al nivel 76 Bien, todo nivel Claro que sí, lechugas, para el nivel 76 O oh, el aceite, el aceite Más 20% de tamaño de aceite Uf. O ya va a ser grande, ¿no? Y ya, la última máquina ¿Qué decir, chicos? ¿Legendario o no? Me tapo los ojos Bueno, no, no me tapo los ojos Voy a miraros a vosotros Y vosotros me vais a decir ¿Qué ha salido? Voy a mirar un poco de reojo Parece ser que no, ¿verdad? Madre mía. Una común. Me sale una común, chaval. Bueno, el Panther. Este coche mola, ¿eh? Este coche mola. Nada más, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que ustedes dejaseis un gran like. Suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo capítulo de Clash of Cars.